porque exigimos un techo para las personas sin hogar que viven entre nosotros, porque es imprescindible respetar su dignidad y sus derechos.